Yeah, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya, yeah, ya. Uh, emana, ema, emana más y más. Ya, no te canses de buscar. Tiempo pasa más. La basura flota río del agua. El miedo pesa más. tanto buscando más. No estoy cansado, pero busco más. No me siento aislado de pavela ya. Yeah. Tiempo pasa, nadie lo va a frenar. Intento la nada me queda más para ganar. Sin agresivo, cara por ser la yata. No me pero la mujer en sí, no se solamente en sí, personas que no tienen 40 de su mentalidad, diga sí, que, ay, Gigi, no es cara nada aquí, si están arriba, otros no maten mi paladar, tiempo pasa, pasa, no cambia el tiempo a frenar, y tanto en lo buscan, ahí está, se rayan la boca, espera, espera, espera lo que quieran, Era Digan todo lo que quieran, lo que velan, lo que esperan. El tiempo pasa, nadie lo frena. Pesa eso, no queremos que despertemos. El problema es tan ser humano. Simplemente deja todo de mano. Mano a mano, compano, compano. Yo, pa en con panos, si es pan, se parte con tus mano. mano. Dígame que no siento que yo no soy cano, solamente te instalo te rapero con mi cualidad, te vano ja, soltando que mala de otra realidad, toda la calle, la calle que está, pero tuviendo plan, estoy buscando mal.